Pero, no, van a ver. pero yo no estaba desaparecida, yo me casé para allá y me fui por mi propia voluntad, nadie me hizo. ¿Tú te casaste? Sí. ¿Tú no estabas desaparecida, como dice no, tu madre? no estaba desaparecida. Hice mal no avisarle, pero anoche hablaron con mi madre y le dijeron dónde yo estaba y cómo yo estaba. La policía de que San Francisco Macorís te localiza en agua. Sí. ¿Cómo da con el paradero tuyo? Ahí no sé decirte bien cómo fue que yo me encontré. Pero yo estaba bien y todo bien, gracias a Dios. ¿Tú te casaste? Sí. ¿De dónde tú eres joven? De aquí de San Francisco, del de barrio 24 de abril Pero tu mamá, tu mamá te denunció como desaparecida. Pero no estaba desaparecida porque anoche hablaron con ella y le dijeron que yo estaba bien y donde yo estaba. Y hablé con la mamá de mi, con la, la abuela de la niña mía, y le dije dónde estaba y que yo estaba bien.